Salir a caminar juntos todos los días es algo que beneficia hasta a los cuidadores. Bailar al ritmo de la música es una opción asequible, segura y divertida. En cualquiera de los casos anteriores hay que cerciorarse de que se usan ropa y zapatos cómodos. También conviene ser prudentes en cuanto a la cantidad de ejercicio. Varios mini entrenamientos cortos pueden ser más tolerables y efectivos que sesiones largas y disciplinadas. Eso sí, hay que ser rigurosos con la hidratación porque el mecanismo de la sed tiende a fallar con la edad, así que hay que ser disciplinados con la reposición de líquidos. Incluso si la persona tiene problemas para caminar, siempre se puede pensar en alternativas como realizar tareas sencillas en casa, como barrer o limpiar el polvo, usar una bicicleta estática, usar bandas elásticas, lanzar pelotas de goma espuma o globos, levantar pesas o envases de alimentos. En última instancia puede que haya disponibles en el municipio equipos de atención sociosanitaria con programas de ejercicios adecuados.